la excelencia de la Universidad de León es un proyecto conjunto para las universidades de Valladolid y Burgos y el campo de especialización concretamente del de, de campus de León, la Universidad de León mejor dicho es el, el envejecimiento y el envejecimiento entendido de una manera muy horizontal porque el envejecimiento es un problema social en muchos casos, también es una oportunidad pero tiene muchos aspectos de investigación desde los aspectos biomédicos, investigación en la evolución de la biología en el envejecimiento tratamientos médicos también tiene sus aplicaciones los pues, campos de investigación en las ciencias sociales, estudios económicos, eh, estudios de educación aplicada a personas mayores y por supuesto también en, en las TIC, como apoyar desde las TIC o cómo ayudar desde las TIC tanto al envejecimiento saludable, es decir, envejecimiento en el que podemos apoyar en las relaciones sociales o también el envejecimiento eh, no tan saludable, pues prevención de, de enfermedades. Esa pues cátedra, como bien decía al principio, se, se establece o se crea en, en mediados de julio, se firma el convenio con Telefónica, con lo cual eh, el, el funcionamiento inicial pues, comienza en septiembre. Eh, ¿Cuáles son las actividades fundamentales de, de una cátedra telefónica? Bueno, pues, telefónica, como una gran multinacional española, pues tiene una política de responsabilidad social corporativa y tiene una red de cátedras con las universidades españolas y esta forma de parte de, de esa red de cátedras concretamente en, en las TIC aplicadas a la energía. ¿Qué tipos de actividades hacen estas cátedras? Bueno, pues en primer lugar eh, financian proyectos precompetitivos dentro de la universidad. Entonces, la cátedra en, en septiembre eh, lanzó una convocatoria interna en la universidad de proyectos de investigación que se quisieran desarrollar con esa pequeña financiación de la cuenta telefónica. Y hoy van a ver los principios de esos cuatro proyectos que se seleccionaron dentro de esa convocatoria. Concretamente, eh, uno de realidad eh, aumentada, otro de interacción áptica con la que hemos estado trasteando un poco al, al principio de la presentación, otra de plataformas de participación ciudadana aplicadas al envejecimiento y uno último de la doctora Requena eh, de multiplicadores tecnológicos. Ese será un poco el, el objetivo. Otra de las eh, actividades fundamentales de la cátedra es eh, la presencia eh, en medios electrónicos. Es decir, telefónica entiende que estas cátedras deben ayudar a difundir, divulgar la, los resultados de la investigación. Es algo que los investigadores quizás no hacemos muy bien, Estamos en nuestros laboratorios, hacemos publicaciones científicas, vamos a congresos, pero sin embargo quien nos paga, que es la sociedad civil, quien paga los impuestos que hacen que nosotros estemos aquí sentados hoy y tengamos esta investigación, no le difundimos bien los resultados. Entonces la red de cátedras telefónica hace mucho esfuerzo, y nosotros también, en eh, divulgar sus actividades. En concreto la cátedra de telefónica, cátedratelefónica.unileo.es, eh, tiene un blog en el que prácticamente todos los días hay noticias relacionadas con las TIC aplicadas al envejecimiento, bien de la cátedra, bien de, de las actividades de otras cátedras de teléfono, de otras empresas o actividades que se producen. También tiene presencia en otras redes sociales, Twitter, Facebook, y animamos a, a todos los presentes y a cualquier interesado en estos campos a participar precisamente en, en esas actividades. En esa misma línea, pues el año que viene, pues pensamos avanzar en, en, en otras vías de difusión, creando unos cuadernos de la cátedra, en los cuales podamos publicar también y difundir de forma eh, no científica, sino más divulgativa, los resultados de esto. Por no eh, entretenerme mucho más, te presento brevemente cuál es el, el programa de actividades de, de la mañana. Estamos ahora mismo en el primer paso, que es la presentación de la cátedra. Eh, vamos a hacer una pequeña pausa de, de cinco minutos para poder empezar con las presentaciones. Y en esos cinco minutos de, de pausa, entre que bueno, pues cerramos el acto de presentación, aquellos que quieran acceder, a, acercarse a probar eh, los, eh, los ápticos pueden hacerlo. Es decir, la idea de esta pausa es que puedan probar un poco los ápticos, que será la primera de las presentaciones que tendremos a las diez y media. Es la aplicación de dispositivos ápticos para la rehabilitación. Las presentaciones intentaremos que sean lo más divulgativas posibles, o al menos a los ponentes les ese pedido que sean lo más divulgativas posibles. <coughs> Serán presentaciones de 15-20 minutos, donde después también pues, tendremos un pequeño eh, turno de preguntas. A las 11 tendremos la siguiente de las presentaciones, el proyecto de la doctora García trequena sobre multiplicadores eh, tecnológicos mayores y TIC, aplicación de personas mayores que enseñan TICs a otras personas mayores. Haremos una pequeña pausa alrededor de las 11 y media para tomar un café aquí a la entrada del el salón grande de la, de la escuela, justo aquí, según se sale a mano izquierda. Continuaremos a las 12 con una ponencia sobre realidad aumentada, es decir, no realidad virtual, sino superponer información sobre el mundo real, realidad aumentada, en este caso, aplicada a teleasistencia, poder indicar, por ejemplo, a una persona mayor desde un lugar remoto sobre una imagen donde tiene ciertas cosas en su domicilio, por ejemplo, sin tenerse lo que decir de palabras, sino poderse indicar en una, en una imagen. Y, por último, termin a ver, terminaremos con el cuarto de los proyectos, que son, es un estudio que se está realizando en la universidad sobre accesibilidad en plataformas de participación ciudadana, orientado, como decíamos antes, a, a personas mayores. Y la última jornada del día, allí al final, apoyado en la pared, eh, un robot, eh, es pues una presentación, no directamente del proyecto financiado por la cátedra, sino de otras actividades que desarrollamos en mi grupo de investigación, en colaboración con la Universidad de rey Juan Carlos, concretamente con la aplicación de, de estos robots a la rehabilitación de enfermos de arceña dar una pequeña presentación de tipos de actividades que se hacen con estos robots y la Fundación 100 para la recuperación. Y nada más. Todo por mi parte. Gracias. Yo simplemente eh, decirles que cuando nosotros nos planteamos como universidad investigar en temas relacionados con el envejecimiento, lo primero que pusimos de, de manifiesto es el envejecimiento no es una enfermedad. El envejecimiento... La alternativa al envejecimiento es la realmente mala. Fíjense y piensen un poco que la alternativa al envejecimiento conduce a algo muy desagradable. Entonces, ¿de qué es lo que se trata? Se trata básicamente de conseguir que las personas tengan un envejecimiento y una vida, o tengamos, porque yo deseo llegar a ella, eh, lo más completa posible. Y igual que en la discapacidad, no se puede hablar de discapacitados, porque cada persona es discapacitado para algunas cosas, yo lo que pretendo, o lo que se pretende, es investigar en los distintos aspectos. Y las TICs, y aquí hay que agradecerle al doctor Matillán y a todas las personas que él ha hablado, las TICs van a dar una capacidad de poder evitar algunos problemas derivados de la edad, o sea, yo ahora mismo no puedo correr los 100 metros, 12 segundos, porque pasaría cualquier cosa muy desagradable. Entonces, las TICs para ciertas cosas, van a ser el campo que nos va a permitir esa discapacidad que vamos cogiendo con el tiempo. Por tanto, eh, creo que nos encontramos ante algo que el día de mañana va a ser agradecido por mucha gente y que al mismo tiempo va a ser un campo de investigación de muchas personas. Que disfruten la mañana. Sí, para que. Que disfruten la mañana. Y ahora, una cosa que se me ha olvidado comentar, os dicho dos. Una primera es que eh, quizás hayan fijado que, que hay una cámara grabando. El, la jornada se transmite por streaming, pero la normativa nos obliga a advertir a todo el mundo que se está transmitiendo por streaming. Si alguien se sintiera eh, preocupado por su imagen en, en la red, los ponentes eh, van a una, una autorización para hacerlo, pero el público también debe estar advertido de que se está grabando su intervención. Pero eso no debería limitarles en ningún caso, no se espera grabarles, ni mucho menos grabando siempre a los ponentes, pero es bueno que lo sepan. Y la segunda cosa que quería decir es el agradecimiento tanto a Telefónica como a la Universidad y a la Escuela por, por alojarnos en, en, en su casa. A mí me gustaría acompañarles, pero tengo hoy una reunión de rectores de Castilla y León, de Galicia y del norte de Portugal. También saldrán este tipo de cosas en ella. Son las reuniones hoy y mañana y no podré estar con ustedes, pero... Les dejo en buenísimas manos. Nada más, muchas gracias. Y ahora se hace la pausa de cinco manos.